Nuevamente, Jack London, nos llevan este cuento a tierras de indios del Yukon. En esta ocasión para contarnos la historia de la joven india Al-Som, que con un futuro prometedor y protegida por unas misioneras, lo abandonará todo para pasar con su padre los últimos años de su vida. A pesar de su educación, se adaptará a las costumbres de su tribu, pero no le acompañará la suerte. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. El ingenio de Poportuc Un cuento de Jack London La joven, el su... Se había educado en las misiones. Su madre murió cuando ella era un muy niña y Sor Alberta la salvó llevándosela un día de verano a la misión de Santa Cruz para consagrar al Señor. El Su era una india de pura sangre, pero pronto destacó entre las niñas mestizas y cuarteronas. Las bondadosas hermanas jamás habían visto una niña tan dócil y de tan viva inteligencia. El Su era avispada, despierta, pero sobre todo era como una llama viviente, una fulgurante personalidad compuesta de voluntad, dulzura y audacia. Era hija de un jefe, y sangre de jefe corría por sus venas. Obediencia había significado, hasta entonces, para él, su, un trato y un acuerdo mutuos. Sentía verdadera pasión por la equidad y tal vez por eso sobresalía en matemáticas. También sobresalía en otras cosas. Aprendió a leer y escribir el inglés con una perfección que ninguna de sus compañeras había alcanzado. Dirigía en los cantos a las demás alumnas y ponía en ello su profundo sentido de la equidad. Era un artista y su fuego interno la llevaba a crear. Si hubiera nacido en una cuna más propicia, se habría dedicado a la música o a la literatura. Pero ella era el su hija del jefe Kaki Na, y vivía en la misión de Santa Cruz, donde no había artistas sino religiosas de alma pura cuyos afanes encaminaban al proceder inmaculado y justo y a la salvación del alma en el reino de los cielos. Pasaron los años. La niña que tenía ocho cuando ingresó en la misión había cumplido ya los dieciséis, y las monjas estaban gestionando el envío del su a los Estados Unidos para que completara allí su educación. Cuando un hombre... De su tribu llegó a la misión para hablar con ella. El su se sintió algo avergonzada ante el sucio aspecto de aquel hombre, la fealdad primitiva y por cuyo pelo jamás había pasado un peine. Lo contempló con un mohín de desaprobación y no quiso sentarse. «Tu hermano ha muerto», le dijo el indio lacónicamente. El su no se impresionó demasiado, pues apenas se acordaba de su hermano. «Tu padre es viejo y está solo», prosiguió el mensajero. «Su casa es grande y está vacía, y él querría oír tu voz y verte». De su padre sí que se acordaba. Era Claquina, jefe del poblado, amigo de los misioneros y los mercaderes, un hombre corpulento, con una musculatura gigante, ojos bondadosos, imperiosos modales y cuyo porte reflejaba una tosca realeza, de la que él tenía pleno conocimiento. —Dile que iré —respondió el Su. Con gran desesperación de las monjas, la rama salvada de la hoguera volvió al fuego. Todas las súplicas fueron vanas. Las monjas argumentaron, suplicaron y lloraron. Sor Alberta llegó incluso a revelarle el proyecto que acariciaban de enviarla a los Estados Unidos. El su contempló con ojos muy abiertos el áureo panorama que se abría entre ella y movió la cabeza negativamente. En su retina tenía grabada una visión imborrable. La majestuosa curva del Yukon al pasar por la estación Tanana, con la misión de San Jorge a un lado y la factoría al otro y, entre ambas, la aldea india y una gran casa de troncos, donde vivía un anciano atendido por sus esclavos. Todos cuantos habitaban a orillas del Yukon, en una extensión de más de seis mil kilómetros, conocían aquella gran casa de troncos el anciano y a los esclavos que lo cuidaban. También las monjas conocían aquella casa, con sus incesantes orgías, sus festines y sus francachelas. Por lo tanto, no es de extrañar que todas llorasen cuando él, su, se fue de la misión. A su llegada la joven realizó una limpieza a fondo en el caserón. ¡Claquina! El hombre autoritario protestó ante la resuelta conducta de su hija, pero al fin, dejándole llevar de sus salvajes sueños de grandeza, fue a pedir prestados unos miles de dólares al viejo porpotuco, el indio más rico de todo el Yukon. Después, Claque-na hizo un importante pedido a la factoría. Así, el Su pudo arreglar a su gusto el caserón, dándole un esplendor nuevo, mientras na mantenía sus antiguas tradiciones de hospitalidad y e jolgorio. Todo esto era insólito en un indio del Yukon, pero na no era un indio corriente. No era solo que le gustase mostrarse exageradamente hospitalario, sino que por el hecho de ser jefe y disponer de mucho dinero podía permitirse ese lujo. En los antiguos tiempos de los convenios comerciales, ella tenía ascendientes sobre su pueblo y llevó a cabo excelentes acuerdos con las compañías de los hombres blancos. Más tarde, en sociedad con Porpotuk, descubrió un placer aurífero en el río Korkoyuk. Na era un aristócrata por educación y temperamento. Porpotuk era un burgués y le compró su parte de la mina de oro. Porpotuk era feliz afanándose para acumular dinero. Claquina volvió a su caserón y se dedicó a despilfarrar. Porpotuk tenía fama de ser el indio más rico de Alaska. Claquina la tenía de ser el más blanco. Porpotuk era prestamista y usurero. Claquina era un anacronismo, una ruina medieval, un guerrero al que encantaban las orgías, el vino y las canciones. El Su se adaptó tan fácilmente al caserón y a sus costumbres como se había adaptado al régimen de la misión de Santa Cruz. No intentó reformar a su padre ni encaminar sus pasos hacia Dios. Verdad es que, lo reprendía cuando bebía demasiado y se embriagaba, pero lo hacía para preservar su salud y para que pudiera mantenerse derecho. La aldaba de la puerta del casero no estaba nunca echada. Las entradas y salidas eran continuas y reinaba en él un incesante bullicio. Las vigas de la gran sala de festines retemblaban con el estrépito de las francachelas y los cantos. En torno a la mesa se reunían hombres de todo el mundo y jefes de tribus lejanas. Se veían allí ingleses y coloniales, enjutos comerciantes chanquis, rollizos empleados de las grandes compañías, vaqueros de las praderas del oeste, gente de mar, cazadores, conductores de perros. Veinte nacionalidades distintas estaban allí representadas. El su. Se sentía como pez en el agua en aquella atmósfera cosmopolita. Hablaba el inglés con la misma perfección que su lengua materna y cantaba canciones inglesas. Conocía también las fugaces ceremonias indias y las tradiciones que se iban extinguiendo. Cuando la ocasión lo requería, llevaba el vestido propio de la hija de un jefe, pero casi siempre vestía al estilo de las mujeres blancas no en vano había aprendido a hacer labores en la misión. Además era artista por naturaleza, sabía llevar los vestidos como las mujeres blancas y los que ella misma se confeccionaba no se podían llevar de otro modo. A su manera era algo tan inusitado como su padre y la posición que ocupaba era tan exclusiva como la de este. Era la única india que gozaba de la igualdad social con las muchachas blancas residentes en Tanana. Era la única mujer india a la que más de un hombre blanco había solicitado formalmente matrimonio. Y, por último, era la única india a la que nunca habían insultado ningún blanco. Pues, ha de saber el lector que, él, su, era hermosa aunque no con la belleza de las mujeres blancas, ni tampoco con la de las indias. Su belleza estaba en su llama interior y no dependía de sus rasgos físicos. En lo que se refiere a su silueta y sus facciones, encajaban en el tipo de india clásico, de negros cabellos y hermosa tez bronceada, de ojos negros, brillantes altaneros de mirada audaz, penetrante como una espada de luz, con una nariz aguileña de trazo delicado y aletas finas y temblorosas, pómulos salientes no excesivamente separados y labios delgados, pero no en demasía. Más, por encima de todo y a través de todo, bastaba su llama interior, aquel algo indiscernible que era fuego y alma que le infundía una dulce languidez, o que llameaba en sus ojos, tiñendo sus mejillas, distendiendo las aletas de su nariz, plegando sus labios, o, cuando estos se hallaban en reposo, dominándolos y haciéndolos palpitar. Y él, su tenía ingenio. Sus réplicas rara vez eran hirientes, pero sabía poner de relieve con rapidez las pequeñas debilidades y los ligeros defectos. Su risa jugueteaba como una ondulante llama a su alrededor, despertando por doquier otras risas. Sin embargo, ella no era nunca el centro de las cosas. No lo hubiera permitido. El caserón y todo cuanto había en él pertenecían a su padre y hasta el fin deambuló por la casa a su heroica figura de anfitrión, organizador de orgías y guardián de la ley. Bien es verdad que, cuando las fuerzas fueron abandonándole, ella asumió las responsabilidades que aquellas manos temblorosas no podían retener. Pero en apariencia él seguía gobernando a pesar de que a veces se quedaba dormido a la cabecera de la mesa, como una váquica ruina, pero representando aún el papel del jefe del festín. Por el caserón deambulaba también la funesta figura de Por Portuco, moviendo la cabeza, dando frías muestras de desaprobación y pagándolo todo. En realidad, no pagaba nada, pues cobraba intereses como por parte de hechicería, absorbiendo año tras año los bienes de Claquina. En una ocasión, Porportuc, se atrevió a reprender a el Su por la prodigalidad que reinaba en el caserón. Lo hizo cuando ya casi se había apoderado de las últimas riquezas de Claquidná pero jamás osó volver a hacerlo. su era una aristócrata como su padre y tenía tanto desprecio por el dinero como él, además de poseer su mismo sentido del honor, finalmente tramado en su alma. Por Portuc continuó adelantando dinero a regañadientes y el dinero siguió disipándose como una espuma dorada. El Su. Estaba decidida a que su padre muriese como había vivido. No vendría a menos. Sus francachelas serían las mismas y la misma su dispendiosa y generosa hospitalidad. En épocas de hambre, los indios se acercaban quejumbrosos al caserón como antes y nunca se iban con las manos vacías. Y si entonces no había dinero, se lo pedían prestado a Porportuc para que los indios pudieran llevarse algo. El Su podría haber dicho, como aquel soberano, después de mí, el diluvio. En su caso, el diluvio era el viejo por Portug. A cada nuevo préstamo, él la contemplaba con una mirada más posesiva y sentía que en su interior volvía a encenderse el rescoldo de un antiguo fuego. Pero él su ni siquiera le miraba. Tampoco había mirado los blancos que le ofrecieron casarse con ella en la misión, con anillo, sacerdote y libro de oraciones. En la estación Tanana había un joven llamado Acon, de su misma sangre, tribu y aldea. Era fuerte y apuesto, gran cazador y muy pobre, a pesar de haber corrido mucho mundo. Había estado en todos los lugares imaginables, entre ellos Sitka y los Estados Unidos. Había atravesado el continente hasta la bahía de Hudson y después se había embarcado para Siberia y el Japón como cazador de focas. Cuando volvió de buscar oro en Kaik, se presentó como era su deber al caserón para informar al viejo Klakina y explicarle todo cuanto había visto. Y entonces conoció a El Su, que había regresado de la misión hacía tres años. Después de conocerla terminaron sus vagabundeos. Rechazó un sueldo de 20 dólares diarios como piloto de grandes vapores. Se dedicó a la caza y a la pesca, pero sin alejarse demasiado de la estación Tanana. Y cada vez que se le veía más en el caserón, El Su ...lo comparó con otros hombres... ...y salió de la comparación muy bien librado. A Con... ...solía contarle... ...cosas, cantarle copla... ...sin ocultar sus fogosos sentimientos... ...que pronto fueron conocidos... ...en toda la estación Tanana. Y por Portug... ...se limitó a sonreír... ...y a seguir prestando dinero... ...para el mantenimiento de la gran casa. Así las cosas... Llegó el último festín de Na. El viejo jefe se sentó a la mesa y por más que bebía, no podía ahogar el vino la muerte que le subía a la garganta. Pero en la estancia resonaban risas, chanzas y canciones, y Akkun refirió una historia que las vigas repitieron con sus ecos. No hubo lágrimas ni lamentos durante el festín. Era justo que Clacky muriese como había vivido. Y nadie lo comprendía mejor que él su, con su intuición de artista. En la sala se habían reunido la semidierna muchedumbre bulliciosa y, como en otros tiempos, entre aquella figuraban tres marineros de miembros aún ateridos, que acababan de regresar de la larga travesía del Ártico. Eran los únicos supervivientes de una tripulación de setenta y cuatro hombres. A espaldas de klaqui había cuatro viejos. Todo cuanto quedaba de los esclavos de su juventud. Con ojos deformados por la reuma atendían al viejo jefe en sus últimas necesidades y con sus manos agarrotadas, le llenaban la copa y le daban palmadas en la espalda cuando la muerte le hacía toser y dar boqueadas. Fue una noche de locura. A medida que las horas pasaban, entre risas y holgorío, la muerte se agitaba con más violencia en la garganta de Claquina. Fue entonces cuando el viejo hizo llamar a Portug. Y este llegó del helado exterior y dirigió una mirada de desaprobación a la carne y al vino, pagados por él, que había en la mesa. Pero cuando esa mirada recorrió la hilera de caras congestionadas y al fin, de ella vino el rostro de el su. Sus ojos cobraron nueva luz y por un momento su gesto de desaprobación desapareció de su semblante. Le hicieron sitio al lado de Claquina y pusieron una copa ante él. Claquina se la llenó de ardiente alcohol con sus propias manos. -¡Bebe! -le ordenó. -¿No te gusta? Por Portug asintió, lagrimeando y chascando la lengua. -¿Cuánto has bebido una cosa tan buena en tu propia casa? -exclamó Claquina. —No te niego que la bebida ha sabido a bieles a mi vieja garganta —respondió Porportug y vaciló como si quisiera añadir algo y no se atreviese. —Claquina —completó la frase. —Pero cuesta demasiado —dijo lanzando una risotada. Porportug dio un respingo al oír las risas de los invitados. Sus ojos mostraron un brillo malévolo cuando dijo— somos de la misma edad. Sin embargo, tú tienes la muerte en la garganta, pero yo me conservo sano y fuerte. Un murmullo de mal agüero se alzó en la concurrencia. ¡Claqui, na! Empezó a toser. Parecía que iba a ahogarse. Los viejos esclavos le dieron palmadas en la espalda. Pasado el acceso de la tos, aspiró el aire ansiosamente y levantó la mano para calmar los amenazadores murmullos. «Has escatimado incluso el fuego en tu casa, porque la leña cuesta demasiado», exclamó. «Has escatimado la vida. Vivir cuesta demasiado, y tú no has querido pagar este precio». Tu vida ha sido como una cabaña con el fuego apagado y sin mantas en el suelo. Dijo por señas a un esclavo que le llenase la copa que mantenía en alto. Pero yo he vivido. Y la vida me ha dado su calor. Cosa que tú nunca has conocido. Ciertamente vivirás más que yo. Pero qué largas y frías son las noches cuando uno está despierto y temblando en su lecho. Mis noches han sido cortas porque he tenido un lecho abrigado. Apuró la copa de un trago. La mano temblorosa de un esclavo no consiguió sujetarla y la copa se hizo añicos en el suelo. Claqui, na, se recostó en su asiento, jadeante. Veía las copas alzadas, vaciándose en las bocas de los bebedores y, entre tanto... Correspondía a los aplausos con una débil sonrisa, obedeciendo a una sella. Dos esclavos se esforzaron por incorporarlo de nuevo, pero sus fuerzas eran escasas y mucho el peso de aquel corpachón, y los cuatro viajeros se tambalearon, temblorosos, mientras lo incorporaban. Pero no hablemos de cómo hay que vivir, prosiguió. Esta noche he de hablar contigo de otros asuntos, Porpotuk. Tener deudas es una desventura, y yo tengo deudas contigo. ¿Quieres decirme a cuánto ascienden? Porpotuk rebuscó en su bolsillo y sacó un papel, se humedeció los labios con la copa y empezó a leer. Tenemos la nota de agosto de 1889, 300 dólares. Los intereses no se han pagado. Y también la nota del año siguiente de 500 dólares, nota incluida en la que dos meses después que a mil dólares. Además. Déjame de notas, gritó Claquina, impaciente. Me hacen rodar la cabeza y todo cuanto tengo dentro de ella. —El total. Dime el total en números redondos. ¿A cuánto asciende? Porpotuk consultó de nuevo el papel. —A quince mil novecientos sesenta y siete dólares con setenta y cinco centavos. —O sea, dieciséis mil en números redondos —dijo el generoso cláquita—. Los picos siempre me fastidiaron. Ahora vamos a lo que quería decirte. Me extenderás un nuevo documento con 16.000 y te lo firmaré. No me importa el interés. Ponlo tan crecido como quieras. Te pagaré en el otro mundo donde volveremos a encontrarnos, junto al fuego del gran padre de todos los indios. Sí, entonces te pagaré. Te lo prometo. Palabra de Klaqui Na. Porportuk se quedó perplejo, mientras un nuevo coro hacía retemblar la sala, claquina a solas manos. —No —exclamó—, no es una broma, hablo en serio. Para esto te he hecho venir, Porportuk. Extiende ahora mismo un documento. —No quiero tratos para el otro mundo —respondió lentamente Porportuk—. —¿Dudas acaso de que ambos nos encontraremos en presencia de nuestro gran padre? —le preguntó Claquita. —Desde luego yo estaré allí. —No quiero tratos para el otro mundo —repitió Porportuk agriamente. El moribundo le contempló con sincera estupefacción. —No sé nada de otro mundo —dijo Porportuk—. «Todos los negocios los he hecho en este. El semblante de claquita se aclaró. «Por eso tus noches son tan frías», dijo. Reflexionó un momento y añadió. «He de pagarte en este mundo. Aún me queda esta casa, tuya es. Ahora quema la lista de las deudas en la llama de esa vela». «La casa es vieja y no vale ese dinero». Respondió por Portug. Quédate con mis minas de salmón retorcido. Nunca han producido nada. Te daré mi parte en el vapor Kojukuk La mitad del barco me pertenece. Está en el fondo del Yukon Claquina tuvo un gesto de sorpresa. Es verdad, lo había olvidado. Se fue a pique la primavera pasada durante el deshielo. Estuvo pensativo unos instantes. Entretanto, nadie se llevó la copa a los labios. Todos estaban pendientes de sus palabras. «Entonces te debo una suma que no puedo pagarte en este mundo». Por Portug asintió y su mirada se dirigió al otro extremo de la mesa. —Lo cual demuestra por, por tú que eres un mal negociante —dijo Claquina con acento socarrón. En un alarde de audacia, por respondió —¿No? —Todavía posees bienes que nadie ha tocado. —¿Ah, sí? —exclamó Claquina. —¿Todavía tengo bienes? Dime cuáles son y te los entregaré. De ese modo cancelaré mi deuda. —Allí están —dijo Porportú señalando a El Su. De momento claquina no le comprendió. Miró al otro extremo de la mesa, se frotó los ojos y volvió a mirar. —Me refiero a tu hija El Su. Si me la das tu deuda estará cancelada. Quemaré las notas ahora mismo en la vela. El amplio pecho de Cláquirá empezó a agitarse con espasmos de hilaridad. ¡Ja! ¡No seas bromista! Y sus carcajadas atornadoras llegaban a la estancia con su lecho frío y con hijas que podrían ser madres de él su. Sufrió un acceso de tos y se ahogó, y los viejos esclavos le golpearon la espalda. Volvió a reír antes de que le acometiera un nuevo acceso de tos. Por portuque esperó pacientemente el fin de aquellas carcajadas. Durante la espera sorbía alcohol y examinaba la doble hilera de caras que bordeaban la rústica mesa. —No es broma dijo al fin—. Habló completamente en serio. Claquina dejó de reír y le miró. Luego alargó el brazo hacia su copa, pero no supo alcanzarla. Un esclavo se la pasó y él la arrojó con su contenido a la cara de Porportuc. «Echadlo», vociferó, dirigiéndose a los expectantes invitados que hacían visibles esfuerzos por contenerse. «Y que ruede por la nieve como una pelota». Cuando el tumultuoso grupo pasó, como una tromba junto a Claquiná en dirección a la puerta, el viejo hizo una seña a los esclavos, y los cuatro achacosos siervos lo sostuvieron de pie para que pudiera ir al encuentro de los invitados que ya volvían. Él los recibió erguido con la copa en la mano y les invitó a brindar por las noches que parecen cortas a los hombres que duermen bien abrigados. No se necesitó mucho tiempo para hacer inventario de los bienes de Clacky y Tommy, el pequeño inglés que estaba empleado en la factoría, ayudó a El Su a repasar las cuentas. No había más que deudas, cuentas vencidas y no pagadas, y propiedades hipotecadas, algunas de las cuales no valían un octavo. Los pagarés y las hipotecas estaban en poder de Porportuc. Tommy le llamó ladrón varias veces mientras calculaba a cuánto ascendían los intereses. «Es una deuda, Tommy», dijo el Su. «Es un robo», respondió Tommy. «De todos modos es una deuda», insistió ella. Pasó el invierno y la mitad de la primavera y… el Su no había pagado aún a portug las deudas de su padre. Por Portug veía con frecuencia a El-Su y le explicaba con todo detalle, del mismo modo que lo había explicado su padre, cómo podía cancelarse aquella deuda. Iba acompañado de viejos hechiceros que hacían ver a El-Su, que su padre estaría condenado eternamente si no pagaba aquellas deudas. Un día después de una de estas visitas, El-Su Expuso sin ambajes a portug lo que pensaba. «Te diré dos cosas», le dijo. «Primera, que no seré nunca tu mujer. ¿No lo olvidarás? Y segunda, que te pagaré hasta el último centimo de esos dieciséis mil dólares. «Quince mil novecientos sesenta dólares con setenta y cinco centavos», precisó Porportuc. —Mi padre dijo dieciséis mil, replicó la joven, y los cobrarás. —¿Cómo? —No lo sé, pero ya encontraré el modo de hacerlo. —Ahora vete y no me molestes más. Si me molestas, se detuvo un momento, tratando de hallar un castigo adecuado. Si me molestas, te harán rodar de nuevo por la nieve tan pronto como caigan los primeros copos. Esto sucedió a principios de la primavera. Poco después, el Su comprendió y sorprendió a todo el país con cierta resolución. Por todo el Yukon, desde Klikkok hasta el Delta, y de campamento en campamento hasta los lugares más remotos, corrió la voz de que en junio, cuando corriesen los primeros salmones, el Su se vendería. El Su la hija de Claquiná se vendería voluntariamente en pública subasta para cancelar la deuda que tenía con Porportuk. Fueron vanos cuantos intentos se hicieron por disuadirla. El visionero de San Jorge agotó todos los argumentos y ella se limitó a replicar. «Solamente las deudas que se tienen con Dios se saldan en el otro mundo». Las deudas de los hombres son de este mundo y en este mundo hay que saldarlas. Acon trató también de disuadirla, pero ella replicó. Yo te quiero, Acon, pero el honor está por encima del amor. ¿Quién soy yo para arrojar esta mancha sobre el nombre de mi padre? Sora Alberta tomó el primer vapor que partía de Santa Cruz, pero tampoco consiguió nada. «Mi padre vaga perdido por los bosques espesos e interminables», dijo el Su, «y por ello seguirá vagando en compañía de otras almas perdidas y gimientes hasta que cancele su deuda. Solamente entonces, si no antes, podrá presentarse en la morada del gran padre». «¿Y tú crees esas cosas?» —preguntó Sor Alberta. —No lo sé —respondió el Su—, pero mi padre las creía. Sor Alberta se encogió de hombros con un gesto de incredulidad. —¿Quién sabe? —A lo mejor lo que creemos se convierte en realidad —prosiguió el Su—. —¿Por qué no ha de serlo? Para usted, hermana, el otro mundo tal vez no sea más que arpas y resplandores celestiales porque usted cree en el cielo y en los ángeles. Para mi padre el otro mundo tal vez era un caserón en el que permanecía sentado al lado de Dios ante una gran mesa en un festín eterno. —¿Y tú qué crees? —le preguntó Sor Alberta. —¿Quién es para ti la otra vida? El su vaciló. —Pero solo un segundo. —Me gustaría tener un poco de cada cosa —dijo. —Me gustaría ver la cara de usted, pero también la de mi padre. Llegó el día de la subasta. Acudió un gran gentío a la estación Tanana. Como de costumbre, las tribus se habían reunido para esperar la llegada de los primeros salmones y, durante la espera, pasaban el tiempo bailando y divirtiéndose, comerciando y chismorreando. También había fluido el habitual enjambre de aventureros blancos, mercaderes y buscadores de oro y, en fin, gran número de viajeros. También de piel blanca, que habían acudido por simple curiosidad o para participar en la subasta. La primavera llegó con gran retraso y los salmones tardaron mucho en acudir. Esta demora no hizo sino agudizar el interés por la subasta. Luego, el mismo día en que se celebró, la tensión llegó al colmo cuando A. Se presentó para declarar pública y solemnemente que daría muerte en el acto y con sus propias manos a quien sin atreviese a comprar a El Su. Para indicar cómo cumpliría su amenaza, hizo un molinete con el Winchester que blandía en la mano. El Su no ocultó su enojo ante la actitud de Akon, pero él se negó a hablar con ella y se fue a la factoría a comprar municiones. Los primeros salmones fueron capturados a las 10 de la noche y a las 12 comenzó la subasta. Esta se celebraba en lo más alto de la elevada ribera del Yukon. El su se hallaba al norte exactamente bajo la línea del horizonte y el cielo estaba teñido de su cárdeno y espectral resplandor. Una gran muchedumbre se reunió en torno a la mesa y las dos sillas colocadas en la misma ribera. En primera fila se veía multitud de blancos y varios jefes. Y destacándose entre ellos, con el rifle en la mano, se erguía a Kong. Tommy, a instancias de El Su, hacía de subastador, pero fue ella quien pronunció el discurso inicial describiendo los artículos que iban a salir a subasta. Vestía el traje de su tribu, el propio de la hija de un jefe. Su atavío era espléndido y bárbaro. La joven se subió a una silla para que todos pudieran verla bien. «¿Quién quiere comprar a una esposa?» dijo. «Miradme. Tengo veinte años y soy virgen. Seré una buena esposa para el hombre que me compre. Si es blanco, vestiré según la moda de las mujeres blancas. Si es indio... Vestiré como un vacilo un momento. Como una squave. Sé hacerme mis propios vestidos, coser, lavar y remendar. Durante ocho años me estuvieron enseñando a hacer estas cosas en la misión de Santa Cruz. Sé leer y escribir en inglés y tocar el órgano. También sé aritmética y un poco de álgebra, pero solo un poco. «Seré cedida al mejor postor y yo misma extenderé la escritura de venta. Me olvidé de decir que cantó muy bien y que no he estado enferma en mi vida. Peso 60 kilos, mi padre ha muerto y no tengo parientes. ¿Quién me quiere?» Paseó una mirada por la puchedumbre con fogosa audacia y bajó de la silla a petición de Tommy. Volvió a subir a ella mientras él, de pie, sobre otra silla, abría la subasta. En torno a El Su, se hallaban los cuatro ancianos esclavos de su padre. Eran cuatro viejos encorvados por los muchos años que pesaban sobre sus espaldas, pero fieles hasta el fin contemplaban imbutables los caprichos de la juventud. Parecían una generación surgida del pasado. En primera fila de la muchedumbre se hallaban varios reyes de El Dorado y Bonanza, procedentes del curso alto del Yukón, y junto a ellos, apoyándose en sus muletas e hinchados por el escorbuto, dos buscadores de oro reducidos a la condición de piltrafas humanas. En medio de la multitud, destacándose por su vivacidad, se veía la cara de una escuab de ojos de loca que procedía de las remotas regiones del curso superior del Tanana. Un sit-can extraviado procedente de la costa estaba al lado de un stick del lago Le Barc, y más allá, media docena de voyagurs, franco-canadienses formaban grupo aparte. De parajes lejano llegaban los débiles chillidos de las miriadas de aves silvestres que a la sazón anidaban en el campo. Las golondrinas se remontaban desde la plácida superficie del yucón para deslizarse velozmente por las alturas, y los petirrojos cantaban. Los rayos oblicuos del sol oculto ascendían a través del humo que manchaba la atmósfera y que procedía de un bosque incendiado a 1.500 quinientos kilómetros. El gran incendio teñía los cielos de un rojo sombrío, y la tierra parecía negada en sangre al recibir sus reflejos. Aquel cárdeno resplandor iluminaba los rostros de todos los presentes, dando un carácter sobrenatural y fantástico a la escena. La puja empezó con parsimonia. El Sid Khan, forastero, que había llegado hacía solo media hora, ofreció cien dólares con voz confiada y se quedó sorprendido cuando Akon lo encañanó amenazadoramente con su rifle. La subasta continuó. Un indio de Toshikakat, que era piloto, Ofreció ciento cincuenta, y poco después un taúr que había sido expulsado de la parte alta del país, elevó la oferta doscientos. El su se sintió amargada, herida en su orgullo, pero por toda respuesta se irguió aún más fogosamente sobre la muchedumbre. Los mirones se alborotaron cuando por Porportuc se abrió paso y llegó hasta la primera fila. «Quinientos dólares». Ofreció con voz estentoria, y luego miró en todas direcciones con altivez para ver el efecto que había producido sus palabras. Se proponía utilizar su gran fortuna como un mazo para aturdir a todos los competidores desde el primer momento, pero uno de los voyagurs, mirando a el su, con ojos centechantes, superó la anterior postura en cien dólares. -Setecientos replicó inmediatamente Porportug. El Boyangur ofreció ochocientos con igual prontitud. Entonces Porportug volvió a grimir su maza. -¡Mil gritó. Con un gesto de profunda decepción, el Boyangur se dio por vencido. No hubo más ofertas, pese a sus grandes esfuerzos. Tommy. No consiguió que la puja continuase. El Su se dirigió por Portug en estos términos. «Sería conveniente por Portug que considerase detenidamente tu oferta. ¿Has olvidado que te dije que nunca me casaría contigo?» «Esto es una subasta pública», replicó el viejo. «Te adquiriré con una escritura de venta. He ofrecido 1200 dólares». —¡Me saldrás barata! —¡Demasiado barata, cuerno! —exclamó Tommy. —Aunque soy el subastador, nada me impide hacer una oferta. Doy mil trescientos. —¡Mil cuatrocientos! —dijo Porportuk. —Te compraré para que seas mi hermana —susurró Tommy al oído de él su— y dijo en voz alta. —Mil quinientos. Cuando la puja llegó a los dos mil por obra de uno de los reyes del Dorado, Tommy, viéndose apoyado, abandonó la liza. Por tercera vez, por portú, planteó la masa de su riqueza elevando la oferta de quinientos dólares de golpe. Pero aquello tocó el amor del propio rey del Dorado, que no quería ceder ante nadie, y que contestó ofreciendo quinientos dólares más. El precio del su había alcanzado ya los tres mil dólares. Por Portuc lo elevó a tres mil quinientos y se quedó boquibierto cuando el rey del dorado ofreció mil dólares más. Por Portuc contestó subiendo otros quinientos y de nuevo se quedó pasmado cuando el rey del dorado dijo mil más. Por Portuc empezaba a encolerizarse. A él también le habían tocado al amor propio. Consideraba aquello como un reto a su poder, porque. Poder equivalía para él a riqueza. No quería tener que avergonzarse de haber mostrado debilidad ante el mundo. El Su pasó a segundo término. Había llegado el momento de despilfarrar sus ahorros y olvidar las cicaterías de sus frías noches de ávado. El precio del Su estaba ya en los seis mil dólares. Él lo subió a siete mil y a partir de ese instante el precio fue subiendo de mil en mil con tal rapidez que los litigantes apenas tenían tiempo de respirar. Al llegar a la cifra de catorce mil, los dos rivales se detuvieron para tomar aliento. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los concurrentes blandió una masa aún más pesada, aprovechando la pausa que se había producido el taur, Olfateando un negocio formó sociedad con varios de sus compañeros y ofreció dieciséis mil dólares. ¡Diecisiete mil dijo débilmente Porportuc. ¡Dieciocho mil! replicó el rey del Dorado. Porportuc hizo acopio de fuerzas. ¡Veinte mil! La sociedad del de Taur se retiró. El rey del dorado ofreció mil más, y por por otros mil, y mientras los dos rivales seguían la puja, Acon ah miraba a uno y a otro con un gesto mitad amenazador, mitad colérico, como si se preguntara cuál era el hombre al que tendría que matar. Cuando el rey del dorado se dispuso a hacer una nueva oferta y vio que Agcún ah se acercaba a él, Empezó por cerciorarse de que el revólver que colgaba junto a su cadera salía fácilmente de su funda. Luego dijo 23.000 24.000 ¡Veinticuatro mil!» replicó Porportú, sonriendo perfidamente, pues estaba convencido de que acababa de derrotar al rey del Dorado. Este se acercó a el sur, la examinó atenta y detenidamente. 500 más!» dijo. 25.000 mil!» Fue la respuesta de Porportuk. El rey del dorado volvió a examinar a la joven. Con todo detenimiento y movió la cabeza. La miró de nuevo y dijo a regañadientes. 500 más! ¡Veintiséis mil!» Reconzó Porportuk. El otro movió la cabeza negativamente esquivando la mirada de súplica de Tommy. y entre tanto, a ah, se había ido acercando a Porportuk. El su prevenida, no le quitaba ojo y mientras Tommy trataba de convencer al rey del Dorado de que hiciese una nueva oferta, se inclinó para decir algo al oído de un esclavo. Seguidamente se oyó la voz de Tommy que decía, «¿Quién da más, señores, quién da más?» «A la una, a las dos, a las tres». Y entre tanto el esclavo se acercaba a Ascon. Y le susurraba algo en el oído. Akun no parecía darse por enterado a pesar de que él, su, lo miraba con ansiedad. -¡Adjudicada! gritó Tommy. -A Poportuk por veintiséis mil dólares. ¡A Poportuk! Porportuk miró con inquietud a Akun. Todas las miradas se concentraron en el joven indio, pero este no se inmutó. «Que traigan las balanzas», dijo el su. «Haré efectiva esa cantidad en mi casa», dijo Porportuc. «Que traigan las balanzas», repitió el su. «El pago se efectuará aquí a la vista de todos». Hubo que traer de la factoría las balanzas de pesar oro. Entretanto, Porportuk se ausentó y regresó poco después acompañado de otro hombre de cuyos hombros pendían varias bolsas de piel de ase llenas de oro en polvo. A los dos los seguía otro hombre armado con un rifle que, desde el primer momento, no apartó su vista de A-Kun. Ah —Aquí están los pagarés y los documentos de las hipotecas —dijo Por Porportuk— por un total de 15.967 dólares con 65 centavos. El SU cogió los papeles y dijo a Tommy: Consideraremos que son 16.000. De modo que queda un remanente de 10.000 dólares pagaderos en oro, dijo el joven inglés. Por Portu asintió y desató las bolsas. El Su, acercándose a la orilla del yuncón, rompió en menudos trozos los papeles y los arrojó al agua. La operación de pesar el oro se interrumpió apenas hubo empezado. -A diecisiete dólares, por supuesto -dijo Porportug a Tommy, mientras éste ajustaba las balanzas. -A dieciséis -repitió inmediatamente el Su. «En todo el país se asigna al oro un valor de 17 dólares la onza», repuso por Portuk. «¿Y esto es una transacción comercial?» El Su, lanzó una carcajada. «Eso es una novedad», dijo, «que empezó esta primavera. El año pasado y los anteriores, el oro iba a 16. Cuando mi padre contrajo esta deuda, el oro se cotizaba a este precio». —Cuando gastó en la factoría el dinero que tú le prestaste, cada onza de oro le valió 16 dólares de harina, no 17 Por lo tanto, no lo calcularemos a 17 sino a dieciséis. Lanzando un gruñido, Porpoctu aceptó y se siguió pesando el oro. —Hay tres pilas, Tommy —le ordenó la joven—. Una de mil dólares, otra de tres mil dólares y una tercera de seis mil. El trabajo era lento, y mientras Tommy pesaba el oro, la atención de la multitud estaba fija en Acon. -Estaba esperando a que se efectúe el pago -dijo uno. Esta opinión circuló por la concurrencia y fue aceptada por todos, y la multitud estaba pendiente de lo que pudiera hacer Acon. Cuando se hubiese hecho la entrega. Terminada la operación de pesar el oro, este quedó depositado sobre la mesa formando tres montones oscuros. -Mi padre debía tres mil dólares a la compañía -dijo Elsu. -Aquí los tienes, Tommy. Además, mi padre tenía cuatro viejos a su servicio. Tú los conoces, Tommy. Toma estos mil dólares, hazte cargo de ellos y procura que a estos viejos no les falte nunca comida ni tabaco para sus pipas. Tommy guardó el oro en bolsas distintas. Quedaban seis mil dólares sobre la mesa. El su introdujo la cuchara en el áureo polvo y, con un súbito movimiento, arrojó la cuchara de oro al chucón, donde cayó como lluvia dorada. Porportu la cogió de la muñeca cuando se disponía a recoger con la cuchara el oro que quedaba en la mesa. —Es mío —dijo la joven con calma. Porportú la soltó, pero sus dientes rechinaban y lanzaba gruñidos amenazadores mientras ella seguía arrojando al río cucharadas de oro. Al fin la mesa quedó limpia. La multitud no perdía de vista a Akon ni un solo momento, y el acompañante de Porpochtuk mantenía el rifle apoyado en su antebrazo, con el dedo en el gatillo y el arma apuntando a Akon, que estaba un metro escaso de él. Pero Akon no hacía nada. —Extended la escritura de venta —ordenó Porpochtuk. Y Tommy redactó la escritura en que constaba que todos los derechos y títulos de propiedad de la mujer llamada al-Su pasaban a nombre llamado Poportuk. El Su firmó el documento y Poportuk lo dobló y se lo guardó en el bolsillo. De pronto sus ojos relampaguearon y dirigió este perorata a el Su. Pero esta cantidad no cubre la deuda de tu padre. El precio que yo he pagado es el de tu persona. Tu subasta es una transacción que hoy, y no del año pasado ni de los anteriores, las onzas de oro que he pagado por ti equivaldrán en la factoría a 17 dólares de harina y no a 16. He perdido un dólar por cada onza, o sea, un total de 625 dólares. El Su reflexionó un momento y comprendió el error que había cometido, pero sonrió y terminó por reírse. «Tienes razón», dijo, sin cesar de reír. «He cometido un error, pero ya es demasiado tarde. Tú ya has pagado y el oro se ha esfumado. Te ha faltado rapidez de entendimiento. Tuya es, pues, la culpa. Empiezas a ser tardo de compresión, Poportuk. Estás envejeciendo». Él no respondió, miró con inquietud a, a Kong y su semblante se tranquilizó. Apretó los labios y una expresión cruel apareció en su rostro. Ven, dijo, vamos a mi casa. ¿Recuerdas las dos cosas que te avertí en primavera? le preguntó el Su, sin hacer el menor movimiento para acompañarle. «Si tuviera que acordarme de todas las cosas que dicen las mujeres, no me cabrían en la cabeza», respondió él. «Te dije que te pagaría», prosiguió el Su, midiendo cuidadosamente sus palabras, «y también que nunca sería tu mujer». «Pero eso fue antes de que yo tuviese este título de propiedad», repuso por haciendo crujir el documento que llevaba en el bolsillo. Te he comprado ante todo el mundo. Me perteneces, no negarás que me perteneces. —Sí, te pertenezco —dijo la joven con voz firme. —¿Soy tu dueño? —Sí, eres mi dueño. La voz de Poportuc adquirió un tono triunfal. —Me perteneces como si fueses un perro. —Te pertenezco como si fuese un perro admitió el su impasible. Pero olvidas lo que te dije por Portuc. Si me hubiese comprado cualquier otro hombre, yo hubiera sido la esposa de ese hombre y una esposa fiel y obediente. Esta era mi voluntad. Pero respecto a ti mi voluntad es no ser jamás tu esposa. Por consiguiente soy tu perro. Porpoctu se dio cuenta de que estaba jugando con fuego y resolvió juzgar con firmeza. «Entonces no te hablaré como al Su, sino como a un perro», le dijo. «¡Vamos!» indició un movimiento para asirla por un brazo, pero ella lo contuvo con un ademán. «No te precipites, Porpoctu. Has comprado un perro, pero... ¿y si el perro se escapa? ¿Lo pierdes?» —Yo soy tu perro y me puedo escapar. —En ese caso, como dueño del perro, te pegaría. —¿Cuando consiguieras darme alcance? —Sí, cuando te alcanzara. —Pues alcánzame. Él tendió el brazo rápidamente para retenerla, pero ella lo esquivó y empezó a dar vueltas a la mesa riendo. —¡Sujétala! Ordenó Porpoctu al indio del rifle que estaba cerca de él, pero cuando el indio tendió el brazo hacia él, su, el rey de El Dorado lo derribó de un puñetazo bajo la oreja. El rifle cayó con estrépito al suelo. Parecía haber llegado la ocasión que Acon interviniera, pero no hizo nada, aunque sus ojos brillaron. Porpoctuc era viejo pero sus frías noches le habían conservado vigoroso. En vez de dar vueltas a la mesa, saltó de pronto sobre ella, cuando menos lo esperaba el Su. La joven retrocedió, lanzando un agudo grito de alarma, y por Porpoctuk se hubiera apoderado de ella de no haber intervenido Tommy, que le puso una zancadilla. Por Porpoctuk cayó cuán largo era. Eso permitió a él Su tomarle una buena delantera. —¡Anda, alcánzame! —gritaba riendo y volviendo la cabeza mientras huía. La joven india corría con la ligereza de una corza, pero Porpoctu corría con celeridad y decisión salvajes, acortando poco a poco la distancia que los separaba. En su juventud había sido el más veloz de los hombres de su edad, pero él su lo esquivaba y lo rehuía ágilmente. Gracias al indumento indígena que llevaba sus piernas, no estaban embarazadas por las faldas y su cuerpo flexible hacia tan ágiles legates que conseguía burlas las garras tendidas de Porportuc. Entre grandes risas y con ensordecedor bullicio, la multitud se desparramó para presenciar la persecución que se condujo por corredores al campamento indio. Sin dejar de hacer quites y regates y de dar vueltas y revueltas, él, su, seguida de por Porportuk, aparecía y desaparecía entre las tiendas. Él, su, parecía apoyarse en el aire con los brazos extendidos. A un lado, al otro lado, a veces también su cuerpo se inclinaba como si volase, al dar las vueltas más raudas. Y por Portug, siempre, pisándole los talones y jadeando, parecía un esbelto sabueso. Atravesaron la esplanada que se extendía a espaldas del campamento y desaparecieron en el bosque. En la estación Tanana todos esperaban la reaparición de la pareja, pero la espera fue larga e inútil. A con Comió, durmió y pasó varias horas en el muelle haciéndose el sordo a las crecientes censuras que circulaban por la estación Tanana por su pasividad. Veinticuatro horas después regresó por portuk, Estaba rendido y hecho una furia. No habló con nadie. solo dirigió a Akon unas palabras de desafío. Pero Akon se encogió de hombros y se alejó tranquilamente. Por portuno perdió tiempo. Equipó a media docera de jóvenes, los mejores rastreadores y viajeros, y desapareció en el bosque al frente del pequeño grupo. Al día siguiente el vapor Citro que iba por río arriba atracó en el muelle para aprovisionarse de leña. Cuando soltó las estachas y se alejó a media máquina de la orilla, A. con se hallaba a bordo. En la cabina del piloto, unas horas después, cuando estaba de guardia en el timón, vio que partía de la orilla una pequeña canoa de corteza de abedul. En ella solo iba una persona. Él la observó atentamente, hizo girar la rueda del timón y aminoró la marcha del buque. En aquel momento entró el capitán en la cabina de piloto. «¿Qué ocurre?» preguntó. «Hay calado más que suficiente». Acún lanzó un gruñido, pues acababa de ver partir de la orilla otra canoa mayor con varias personas a bordo. Cuando el Sittl perdió su impulso hacia adelante el timonel hizo girar más todavía la rueda del timón. El capitán montó en cólera. Pero si no es más que una escuaf», exclamó en tono despectivo. Akum ni siquiera gruñó. Su mirada no se apartaba de las canoas. En la de los perseguidores centelleaban con rapidez seis canaletes. En cambio las cua remaba con lentitud. «Embarrancaremos», protestó el capitán empuñando las cabillas del timón. Pero Akun hizo fuerza en sentido opuesto y le miró a los ojos. Poco a poco el capitán fue soltando las cabillas. «¿Qué tipo tan raro?», rezongó para su capote. Acum mantuvo a Sittel al borde de las aguas que ocultaban un banco de arena y esperó hasta ver cómo las manos de la squab se hacían a la amura de proa. Entonces señaló avante todas las máquinas y dio una vuelta entera a la rueda del timón. La granca no estaba muy cerca, pero pronto la distancia que la separaba del vapor fue aumentando. La squab se inclinó, riendo sobre la borda. —¡A ver si me alcanzas, Popor Tug! —exclamó. Akung desembarcó en Fort Yukon, armó una pequeña batea, y con esta ligera embarcación empezó a remontar el pop arriba. Con él iba el Su. Fue un viaje muy fatigoso. Tuvieron que atravesar el espinazo del mundo, pero Akung ya había hecho ese recorrido. Cuando llegaron, a las fuentes de Pocupín dejaron el bote y continuaron a pie a través de las montañas rocosas. A Akon le gustaba sobremanera andar detrás de El Su, observando sus gráciles movimientos de los que se desprendía una especie de música deliciosa. —Le encantaban especialmente aquellas piernas también torneadas, embutidas en sus fundas de suave cuero, aquellos finos tobillos y aquellos menudos pies, calzados con bocasines que caminaban incansablemente día tras día. —Eres tan ligera como el viento —le decía contemplándola. —Para ti no es ningún trabajo andar. Se diría que flotas, tal es la suavidad con que suben y bajan tus pies. Eres como un corzo, el su, sí, como un corzo. Y ojos de corzo tienes a veces cuando me miras, o cuando oyes un súbito rumor y te preguntas si acecha algún peligro. Ahora mismo me estás mirando con ojos de corzo, el su, radiante y llena de amor. Se inclinó para besar a Kun. «Cuando lleguemos a Mackenzie, no nos detendremos», dijo el joven más tarde. «Continuaremos hacia el sur antes de que el invierno nos alcance. Nos iremos a las regiones soleadas donde no hay nieve. Pero volveremos. Yo he visto mucho mundo y no hay ninguna tierra como Alaska, ningún sol como el nuestro». —Además, tras un largo verano, la nieve es grata. —¿Y tú aprenderás a leer? —dijo el su. El joven asintió. —Aprenderé a leer. Pero sufrieron un retraso al llegar a Mackenzie. Coincidieron con una partida de indios de la región y, durante una cacería, Akun recibió un disparo casual. El rifle que lo hirió estaba en manos de un hombre joven. La bala fracturó primero el brazo derecho de Akum y luego le rompió dos costillas. Akum tenía nociones de cirugía y él Su había aprendido a hacer una primera cura en la misión de Santa Cruz. Al fin, los huesos rotos quedaron unidos y Akum se tendió junto al fuego para esperar a que trapasen y también para que el humo ahuyentase a los mosquitos que le rondaban. Entonces fue cuando llegó Porportuk, en compañía de sus seis jóvenes. Akun, impotente, tuvo que limitarse a gruñir y pedir ayuda a los indios de Mackenzie, pero Porportuk presentó sus exigencias y los indios quedaron perplejos. Por tú pretendía llevarse inmediatamente a el Su, cosa que los indígenas no podían permitir. Había que celebrar un juicio. Como era una cuestión de hombres y mujeres, se convocó el consejo de los ancianos. Los jóvenes se apasionan fácilmente y no pueden juzgar con imparcialidad. Los ancianos se sentaron en círculo ante el fuego humeante. Tenían los rostros enjutos y arrugados, y jadeaban y abrían desmesuradamente la boca para respirar, como si les faltase aire. El humo no les protegía. A veces tenían que ahuyentar con sus manos arrugadas y los mosquitos que desafiaban al fuego. Después de este ejército, tosían profunda y penosamente, algunos escupían sangre y había uno que estaba sentado algo aparte, con la cabeza inclinada y sangrando, lenta y continuamente, por la boca. Aquellos viejos habían contraído la enfermedad que hace toser. Eran como hombres muertos. Poco les quedaba de vida. Sería el juicio de los muertos. «Y pagué por ella un buen precio», dijo Porportú, dando fin a su declaración. «Un precio sin precedentes. Vended cuanto poseéis. Vended vuestras lanzas, flechas y rifles, vuestros cueros y pieles, vuestras tiendas, botes y perros. Vendedlo todo y seguramente no reuniréis ni siquiera un millar de dólares. Pues bien, yo pagué por esta mujer veintiséis veces lo que valen vuestras lanzas, flechas y rifles, vuestros cueros y pieles, vuestras tiendas, botes y perros. Fue un precio fabuloso». Los ancianos asintieron gravemente, aunque sus marchitos y entornados párpados se abrieron con asombro ante el hecho de que una mujer pudiera valer tanto. El que sangraba por la boca se enjugó los labios. -¿Son ciertas tus palabras? -preguntó por turno a cada uno de los seis indios de Porportuk, y ellos por turno le respondieron afirmativamente. —¿Son ciertas sus palabras? —preguntó entonces a el Su. Y también ella contestó afirmativamente. —Pero Porportug no ha dicho que es un viejo —manifestó kung y que tiene hijas mayores que el Su. —Cierto. Porportug es un viejo —repitió el Su. —Es Porportug. Quien tiene que medir la fortaleza de sus años? —dijo el que sangraba por la boca. —Nosotros sí que somos viejos, miradnos. Los años nunca envejecen a la persona tanto como los jóvenes se figuran. Los viejos sentados en círculo movieron sus desdentadas encías, asintieron y tosieron. —Yo le advertí que nunca sería su mujer —dijo el su... —¿Y a pesar de tu advertencia aceptaste de él una suma veintiséis veces mayor que todo cuanto poseemos? —preguntó un viejo al que le faltaba un ojo. El su guardó silencio. —¿Es cierto eso? —insistió el anciano. Y su único ojo llameaba, clavándose en ella como una barrena ardiente. —Es cierto —respondió la joven—. Pero al punto añadió con vehemencia. «Me volveré a escapar. Siempre huiré de su lazo». «Eso es cosa de por por tú», dijo Tranciano. «A nosotros solo nos importa el juicio». «¿Y tú qué precio pagaste por ella?» preguntaron a Akkun. «Yo no la compré», repuso el joven. «Ella no tiene precio». Yo no mido su valor con polvo de oro, ni con perros, ni con tiendas y pieles. Los ancianos deliberaron entre ellos en voz baja. —Estos viejos son de hielo —dijo Akun en inglés—. No aceptaré su fallo. Por portuk si tú te llevas a el zoo, ten por seguro que te mataré. Los ancianos interrumpieron su consilábulo y le miraron con suspicacia. «¿Qué estás diciendo?» preguntó uno de ellos. «Ha dicho que me matará», explicó Porportú. «Creo que no estaría de más que le quitaseis el rifle y que algunos de vuestros jóvenes se sentasen a su lado. Así no podría agredirme». «Él es joven. ¿Qué son unos cuantos huesos rotos para la juventud?» «Acún, postrado y desvalido, vio cómo le quitaban el rifle y el cuchillo». Mientras a su derecha y a su izquierda se sentaban indios jóvenes de Mackenzie. El anciano, tuerto, se levantó. Nos maravilla el precio que se ha pagado por una simple mujer, empezó a decir. Pero la cuantía del precio es cosa que no nos incumbe. Estamos aquí para juzgar, y juzgaremos. No tenemos dudas. Todos saben que Porpurtuk pagó un precio muy alto por la mujer llamada El Su. Por consiguiente, esta mujer llamada El Su pertenece a Porpurtuk y nadie más. Se sentó pesadamente mientras le acometía un acceso de tos. Los demás ancianos asintieron y tosieron. «Te mataré», gritó Akon en inglés. Por Portug se levantó sonriendo. «Habéis juzgado sabiamente», dijo al consejo, «y mis jóvenes os darán mucho tabaco, ahora que me traigan aquí a la mujer». Los dientes de acón rechinaban, los jóvenes indios asieron a él su por los brazos. Ella no se resistió, pero su rostro era como una oscura llamarada. La condujeron ante Poportuc. «Siéntate aquí a mis pies, hasta que yo haya terminado de hablar», le ordenó. Luego hizo una pausa momentánea. «Verdad es, continuó, que soy un viejo. Pero comprendo las cosas de la juventud, porque el fuego no me ha abandonado del todo». No obstante, como ya no soy joven, pronto mis viejas piernas no podrán correr, en cambio. El Su es una corredera ágil y veloz, es un corzo. Lo sé porque la he visto correr y la he perseguido. No es conveniente que una esposa pueda correr tan deprisa. Yo pagué por ella un alto precio, pero ella se me escapa. A con no pagó nada por ella y ella corre hacia él. Cuando acudí a vosotros, indios del Mackenzie, sí, yo tenía un solo propósito. Cuando oía vuestras deliberaciones pensé en las rápidas piernas de El Su y me asaltaron diversos propósitos. Ahora vuelvo a tener un solo propósito, pero es diferente del que abrigaba al empezar el consejo. Voy a deciros lo que pienso. Cuando un perro se escapa una vez de su amo, vuelve a escaparse. Por muchas veces que el amo lo capture, siempre volverá a escaparse. Cuando uno tiene un perro así, lo vende. El su es como un perro que se escapa, por lo tanto, la vendo. ¿Alguno de los hombres del consejo quiere comprarla? Los ancianos tosieron y guardaron silencio. —A con la compraría, continuó por pero no tiene dinero, sin embargo, y ya que él dice que el Su no tiene precio, se la daré y ahora mismo. Tomó a el Su de la mano y cruzó con ella el espacio que le separaba del lugar donde a permanecía echado de espaldas. Esta mujer tiene una mala costumbre, a le dijo, haciéndola sentar a los pies del joven. Lo mismo que huyó de mí puede huir de ti el día de mañana. Pero no habrás de temer que vuelva a escaparse, Akon. Yo me encargo de eso. Nunca huirá de tu lado, palabra de Porportug. Tiene un ingenio muy vivo, lo sé, porque más de una vez he sido su víctima. Pero ahora también yo voy a demostrar mi ingenio. Y con mi ingenio conseguiré que no te abandone jamás. Poportuk se inclinó y cruzó los pies de El Su, y entonces, antes que nadie pudiese adivinar su propósito, disparó su rifle, atravesándole los dos tobillos. Mientras acompugnaba por levantarse, tratando de desprenderse de los jóvenes que le sujetaban, se oyó el crujido de los huesos rotos al quebrarse de nuevo. «Es justo». Dijeron los viejos entre sí. El Su no desplegó los labios. Permaneció sentada contemplando sus maltrechos tobillos, que ya jamás le permitirían correr. «Tengo fuerte las piernas, el Su», observó a Acon. «Nunca me llevarán lejos de ti». El Su fijó en él la mirada y Acon, por primera vez, desde que la conocía, vio brillar las lágrimas en sus ojos. «Tienes ojos de corza, Elson, dijo él. «¿Es justo?», preguntó por sonriendo entre el humo de su pipa mientras se disponía a marcharse. «Es justo», afirmaron los viejos, y siguieron sentados. El silencio. Fin.